Pues mayor cagada, ahora mismo no me viene ninguna, seguro que tengo 40.000. Eh, el concepto que he aprendido y además últimamente es que yo pensaba que la parte comercial eh, en lo que es mi trabajo no me iba a gustar tanto y estoy descubriendo que me lo pasa muy bien porque al final estoy hablando con personas, eh, trato con personas y me encanta. A nivel de recursos humanos, que quizás son las que yo más eh, puedo recomendar por mi conocimiento, hay una herramienta que colaboré durante muchos años que es Easy Recruit, que es eh, una eh, plataforma de entrevistas online que permite grabar, que permite eh, pues, ver a los candidatos en remoto y a mí me pareció que era una gestión pues, muy adecuada. A nivel de comunicación me inspira mucho la firma Dolores Promesas por todo lo que lleva detrás y el mensaje que quiere, que quiere dar a, a, a los clientes. ¿no? Yo creo que lo que más les falta o lo principal es que se lo crea y que sea consciente del, de la calidad que tenemos de profesionales en ese campo dentro de, de la ciudad. Suscríbete a ONIAD TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros.